Tiago es un fenómeno más bueno y el otro todo lo contrario, un hijo de... Mateo, Mateo me mira y me desafía y al final te termina riendo, viste. Porque... Personajes, la verdad que son muy diferentes uno con el otro. Y Siro todavía chiquito, pero pinta más a Mateo. Lionel Messi y Antonella Rocuzzo son dos personas muy conocidas a nivel mundial por su carrera profesional y por ser una pareja muy mediática. Ambos son padres de tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro. A pesar de la fama y el éxito, Messi y Rocuzzo han demostrado ser padres comprometidos y amorosos que han inculcado valores importantes en sus hijos desde una edad muy temprana. le no, le gustan los autos, le gustan la moto? Una de las cosas que más se destaca en la educación que Messi y Rocuzzo han dado a sus hijos es la importancia que le dan a la familia. A pesar de que Messi es uno de los mejores jugadores del fútbol del mundo, siempre ha priorizado a su familia. Y ha hecho todo lo posible para estar presente en los momentos importantes de la vida de sus hijos. Antonella, por su parte, también ha sido una madre muy presente y dedicada. Y siempre ha tratado de transmitirles a sus hijos la importancia de estar unidos como familia. Que es algo que, que estamos muy encima, tanto Antonella como como yo, incluso... Otro de los valores que Messi y Antonella han inculcado en sus hijos es la humildad. A pesar de ser una de las parejas más famosas y ricas del mundo, Leo y Antonella han tratado de criar a sus hijos con los pies en la tierra y de enseñarles que el éxito no lo es todo en la vida. Han tratado de mostrarles que lo importante es ser buena persona y ayudar a los demás. La educación de los hijos de Messi y Antonella también ha estado muy enfocada en la responsabilidad y el trabajo duro. A pesar de que los niños son todavía muy pequeños, Messi y Rocuzzo han tratado de inculcarles la importancia de ser responsables con sus tareas y de esforzarse al máximo en todo lo que hacen. Han tratado de enseñarles que no hay nada en la vida que se pueda conseguir sin esfuerzo y dedicación. Tenían que hacer cosas o ganárselo para que. Por último, otra de las cosas que se destaca en la educación que Messi y Rocuzzo le han dado a sus hijos es el amor por el deporte, siendo Messi un jugador de fútbol profesional. Era de esperarse que sus hijos tuvieran una afición por este deporte. Sin embargo, Messi y Rocuzzo han tratado de inculcarles a sus hijos no solo el amor por el fútbol, sino también por otros deportes y actividades físicas. Han tratado de mostrarles que el deporte es una forma divertida y saludable de pasar el tiempo y que puede ser una herramienta importante para desarrollar valores como el trabajo en equipo, el respeto... Y la disciplina. Sí, Mateo Patea, patea, le gusta. Derecho. derecho, derecho también. En resumen, Lionel Messi y Antonio Larrocucho han demostrado ser unos padres amorosos y comprometidos con la educación de sus hijos han tratado de inculcarles valores importantes como la importancia de la familia, la humildad, la responsabilidad y el amor por el deporte. Sin duda, la educación que Messi y Rocuzzo le dan a sus hijos es un ejemplo de cómo se puede ser exitoso y famoso sin perder de vista lo realmente importante en la vida. qué bueno, que tienen que valorar la cosa y, y, y ganarse los suyo también.